¿Quién sino Tú? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién sino Tú? Jesús al pasar con mis penas cabalga y me diste la fe. Camino, solo tú.